Hola, bienvenidos a nuestro curso de Instrumentos LAB 101. En el video de hoy veremos causas de los errores de medición. Los temas que trataremos hoy son los siguientes. Definición de error de medida, clasificación de errores en las mediciones, causas de los errores y cómo disminuir estos errores. Cuando se realiza el proceso de medición, muy difícilmente dos medidas van a dar exactamente iguales. Así las haga la misma persona, con el mismo instrumento en las mismas condiciones y el proceso se repita exactamente igual. Siempre habrá una diferencia y si lo hacen diferentes personas con diferentes equipos, esa diferencia va a empezar a aumentar. Esta diferencia se le conoce como error en la medición. El error en la medida o en la medición se define como el valor medido menos el valor real o verdadero. Estos errores se pueden clasificar de varias formas, según su origen, o según la manera como ocurren en la medición. Una propuesta para clasificar esos errores son errores personales, errores sistemáticos que se dividen en instrumentales y ambientales y errores aleatorios. Empecemos con los errores personales. Estos son debido a los operadores del instrumento y se deben a que el operario no sabe o manejar el equipo o hace una mala lectura, hace ajuste incorrecto o hay cálculo erróneo. Los errores sistemáticos son debidos a fallas de los instrumentos o a condiciones ambientales. Los errores sistemáticos instrumentales son debido a las condiciones del instrumento, que puede ser envejecimiento de los componentes o falla en la construcción de los equipos. Y los sistemáticos ambientales son cambios drásticos en las condiciones favorables del funcionamiento de los equipos, como temperatura, presión, humedad, etc. Los otros errores son los errores aleatorios. Estos son circunstancias fuera de nuestro control y son producidos por eventos desconocidos. Para compensar estos errores aleatorios, se hace un análisis estadístico tomando varios muestras. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son, definición de errores de medida y clasificación de errores, motivos de estos errores y disminución de estos errores. Y hasta aquí nuestro video de clasificación de errores en la medición. Para el siguiente video veremos términos usados en el manejo de errores. Muchas gracias.